que dijo esas palabras, que busque la prueba de que yo o que Ale me favorece a mí como miembro de, de esta sociedad de San Francisco de Macorís. Lamentablemente esas son gentes que han tenido problemas personales con él y cuando ven que una persona valora los trabajos que se han hecho. Eh, acusan a uno de eso, pero yo reto a quien sea, yo le pido prueba que se la den a ustedes, que fue a ustedes que le dieron estas informaciones, ¿en qué me favorece alguien a mí? ¿en qué? Yo lo que he dicho es, sé justo lo primero, si queréis ser felices, repitiendo la frase de Juan Pablo Barco, cuando uno obra y cuando uno dice las informaciones verídicas, uno se siente bien con uno mismo.